Presidente, gracias. Eh, nuestra enmienda viene a proponer eh, una cuantía mínima digna para todos los hijos e, hij e hijas a los que la violencia machista les asesina a la madre, tratando de cubrir todas las casuísticas, lo que nosotros, nosotros eh, enmendamos sobre aquello que falta. Enmendamos para reconocer una situación asimilada a la alta, siempre que se produce el homicidio de la madre por violencia machista, enmendamos para cubrir to todo tipo de violencia machista y cualquier situación derivada de orfandad sea absoluta o no, y enmendamos triplicando tres veces el indicador de renta y prem para así hacer una analogía con la responsabilidad pública eh, asumida con otras víctimas, buscando asegurar una reparación digna. Tratamos pues de arrastrar el texto hacia lo que nosotras entendemos que es hacer de la violencia eh, machista una cuestión de Estado. Gracias.